Madrid. Yes. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Muy bien. Diez años. Uy, no. Ah, hablar catalán. Ah, no catalán sino. Ahora vamos a buscar la salita donde vamos a esperar nuestro vuelo, la Aspire Launch and Spa. Hay bastante gente en Heathrow, parece domingo en Plaza Comercial, domingo en Galería Escuapa. Y ahí está la salita a la que vamos a entrar, la Aspire, está amarilla va a sacar la poderosa. from your myself, put the lounge is full for the moment. You don't find the table free. If you want to share the table with someone else, ah, okay. Okay. my pleasure. Yes. Yeah? Okay. For a while. Okay. Uh, can I see more boarding parts? Yes. Can I see Yes. bien, quiero hablar de Juan ah, perfecto gracias, muy bien 10 años uy, no quiero hablar chatarantano ah, no catalán, si no si sí. no, nosotros no gracias gracias ah, a los guanillos afuera, segunda a la fecha ok, gracias gracias, gracias gracias. usted que dijo que aproveche y yo pensé que era. si sí me iba a echar un chan, a ver si estaba incluido. Esta es la salita VIP. Vamos a ver qué hay. estos es donde estamos sentados. De hecho, ya estoy cargando ahí mis artilugios. Esta es la Maris. Aquí está la Maris. Y están súper cómodos los sillones. Está un poquito llena la sala. Pero. Bastante bien Agarramos buen lugarcito Me gusta que tiene una vista bien padre Estamos viendo El teje y maneje del aeropuerto Aquí están todos los aviones Ahí está Ese de allá Ese es nuestro avión en el que venimos Entonces pasamos ahí, bajamos para acá y subimos Todo eso lo hicimos prácticamente En media hora Y ya pasamos la línea de seguridad Y ya nada más aquí hay que esperar Nuestro avión que supongo que va a ser de aquel lado, porque aquí veo puro british y nosotros viajamos con Iberia entonces, vamos a ver vamos a ver qué más tiene la sala la salita VIP ok, el resto también es parte de la zona VIP ya hay más. Por todos lados tiene conectores USB y de corriente tipo europeo, no sé cuál es, tipo CE, tipo algo así se llama. Esto es café, maquinita de café, jugos, cacahuatitos, botanita. Y de este lado vamos a ver qué tienen de cocina mmm, se ve bueno, vi unas empanadas. Okay. Sí. aquí ¿Sí? ¿Con palomitas, ¿Con ah no Ways to see if that is evidence of vamos a probar el British, British Good Taste, taste. por eso lo vamos a British llevar. Los panquecitos, cacahuates. Vamos a aprovechar una vez. A ver si hay fish and chips. una empanadita un no. bolillo en mi casa un, un algo no sé qué es arroz y pastito y vamos a ver qué más hay un pancito Ay, estos también se ven muy buenos Y aquí hay okay, Para hacer una ensalada A Mari le va a gustar Bebida refrescante Un juguito de caramelo Uno de los vasos Juguitos, refrescos no de refrescos, café Ay, Ahí hay los vasos No, ah, es que rico.